En la segunda balota tenemos nuevamente la número 3. En nuestra tercera balota tenemos la número 5. Y en la cuarta y última balota tenemos la número 7. 3357. 3357 es el número ganador en esta tarde del 12 de mayo del año 2023. Muchísimas felicitaciones a todos.